¿Qué, ¿Qué preguntas eh, debo de hacerle a mi familia para detectar por qué pierden el tiempo? Eh, lo que pasa es que a ti como mamá te da mucho desespero que tus hijos eh, pierdan tiempo, ver a la familia perder el tiempo. Cuando digo familia, incluye al esposo, a los hijos, eh, a, a la familia. En mi caso, digamos, eh, vamos a hablar eh, de, de mi hijo, que es mi familia, y me desespera ver a mi, a mi hijo perder el tiempo, o a mi esposo perder el tiempo. Si estás en este momento eh, con este problema de que te desesperas ver a tu familia perder el tiempo, entonces te voy a dar... Las preguntas que debes hacer para detectar por qué tu familia pierde el tiempo. Este es eh, lo que vamos a trabajar hoy. Recuerda traer tu cuaderno. Ven, mira, mira aquí en Instagram hice un, un, un nuevo modelo de, de, de me veo maquillada, arreglada y peinada. Hola, ¿cómo estás? Bueno, un gusto saludarte. Vamos a ver, ¿cuál es el título de la obra de hoy, María Imelda? El título de la obra de hoy es, um, ¿qué preguntas, qué preguntas, vamos a ver, qué preguntas, para que escribas, debes hacer para... Detectar, de detectar por qué mi familia pierde el tiempo. Esa va a ser el trabajo de hoy. ¿Qué preguntas debes de hacer? Y resulta que tu familia, yo te voy a decir... Eh, ¿Por qué eh, pierden el tiempo? Primero, eh, el tiempo hay que entenderlo. Eh, a ti te desespera que tu familia pierda tiempo porque tú ya eres una persona más consciente de la vida y cuando ves a tu hijo que está, ayer hablábamos de adolescente, que adolece de, de madurez, ellos no ven el tiempo como como nosotros lo vemos entonces eh, eh, eh, una de las preguntas es decirle qué crees del tiempo qué crees qué crees del tiempo entonces ahí ya tienes una pregunta otra pregunta ¿Crees que existe el futuro? Pregúntale a tu hijo, ¿crees que existe el futuro? Y pregúntale, tercero, ¿cómo te ves en un año o en dos años? ¿Cómo te ves en, pongámosle, 10 años? A mí esas preguntas me, me ayudaron muchísimo para saber qué es lo que está pasando y cambiar ese desespero de ver perder a mi familia tiempo, cambiarlo por esas preguntas. Entonces, cuando eh, tengo que contar también una anécdota, eh, yo me desesperaba mucho de ver a mi hijo, jugar PlayStation, no sé si tienes hijos, eh, mi hijo tiene 25, mm, colócame aquí en, en los mensajes, ¿tienes hijos? Sí, no. ¿Cuántos años tienen tus hijos? El mío tiene 25 años y a mí me desesperaba. Verlo, perder el tiempo. Yo decía, Dios mío, este hombre, este hombre pierde mucho tiempo, le regalé una agenda y él nada que hacía uso de la agenda. Eh, y ¿sabes cuál es el problema? ¿Por qué pierden el tiempo? Porque no pueden ver el futuro. Porque no se ven en el futuro. Porque entendí que cuando hice la pregunta, ¿qué crees del tiempo? Me dijeron, no, no sé qué crees del tiempo. No saben, no saben qué es el tiempo. Entonces, pude comprender que hacía falta educación. Pude entender que tenía que explicarles cómo yo veo el tiempo. Mira, yo soy tu futuro, explicándole a, a, a un hijo, ¿sí? O sea, yo soy tu futuro y yo puedo ver que el tiempo es la mejor herramienta que el ser humano tiene en esta tierra. El tiempo es una herramienta que nosotros tenemos para lograr hacer acciones que nos van a ayudar a para un mejor futuro. Ahora yo te puedo ver a ti que estás perdiendo el tiempo, pero puedes, eh, lo que pasa es que él está perdiendo el tiempo porque él no ve su futuro. La gente pierde el tiempo, las personas pierden el tiempo porque no son capaces de visualizar su futuro. Entonces, pregúntale, ¿crees que existe un futuro, mujer? A mí me gustaría preguntarte, ¿tú crees que existe el futuro? ¿Tú puedes cerrar tus ojos y verte en el futuro? Si tú a tu hijo que tiene 20 años le preguntas, hijo mío, ¿puedes verte de 30 años? Estoy esperando que me respondas y guardas silencio. ¿Puedes imaginarte de 30 años? Ponle 10 años. Haz que tu hijo cree una imagen, porque todos nosotros tenemos imaginación, todos nosotros tenemos una imagen y yo, si tú me dices, Marimelda, ¿por eh, ¿Cómo te ves de 65 años? ¿Cómo te ves de 65 años? Tengo 55. ¿Cómo te ves de 65? Y si yo le pregunto a mi esposo, amor mío, ¿cómo te ves de 65 años? Mira, estas son unas preguntas poderosas. Estas son preguntas poderosas. De Porque en lugar de decirle a tu hijo ahora, usted está perdiendo el tiempo, estoy desesperada, es que usted pierde el tiempo, debería de ocuparse en otra cosa, más bien le dices, vamos a, a, a imaginarnos cómo te ves dentro de 10 años, cuando tengas 30 años. O, o de pronto tú le, tú le puede, el problema también puede ser que la gente le tiene miedo a los años también, no había caído en cuenta en eso Valeria a veces la gente dice ay no, yo no me quiero imaginar de 30 tengo 20, qué afán eh, voy a vivir el hoy pero déjame decirte una cosa que si yo hubiera Valorado el tiempo de la manera como lo valoro ahora, sería diferente. Entonces, yo quiero también, como mamá, educarte para que tú puedas aprovechar tu tiempo. Y es importante que sepas que existe un futuro, porque tú naciste porque yo te imaginé antes de que nacieras. Tú naciste porque yo me imaginaba... Tener, teniendo un hijo porque yo te creé en mi mente antes de que nacieras yo antes de que nacieras yo te imaginaba y yo me soñaba con tener un hijo entonces cuando tú no importa que te veas viejo claro, a mí no me gustaría verme de 65 años porque me voy a ver más vieja, pero qué tal si viajo al futuro y hacemos un viaje al futuro. Y cuando hacemos ese viaje al futuro, ¿cómo quiero verme de 65 años? Yo te aseguro que tu hija o tu hijo va a cambiar y va a decir, uy mamá, yo tengo 30, yo tengo 30, ¿cómo me veré de 40? Esa pregunta hace cuestionar a cualquiera. Lo he logrado con mi hijo, tiene 25, y lo tengo siempre de 15 años. Le dije, ¿cómo te ves de 25? Ya tiene 25 y ya le estoy diciendo, ¿cómo te ves de 35? Y él inmediatamente hace la cara como Valeria. Uy, el problema es que me veo viejo. Mami, yo no quiero, y se toca la cabeza. Y me dice, ay, ma qué pereza, de 35, no, yo no quiero cumplir 35, hay una negación, pero mm, yo entiendo que es normal, yo tampoco me quiero ver de 65 años, yo quisiera quedarme de 55, pero no es la realidad, el tiempo avanza de manera circular, el tiempo avanza y el mejor regalo que tengo en este momento es tener el tiempo para estar aquí contigo y poder visualizar ese futuro. Entonces, cuando elijo me despeiné, <risa> yo siempre me despeino. Cuando, Hola, mi amiga Raiza, ¿cómo estás? Mujer del futuro. Cuando tú vas al, al, al futuro... Porque yo te aseguro que tú ya fuiste al futuro y fuiste a 10 años. Entonces, voy a usar esta, esta imagen que me está sirviendo muchísimo la técnica IAO. Imagínate este triángulo. Cierra tus ojos. Y digo este y te digo que cierre los ojos. Ok, listo. Te voy a mostrar primero el triángulo. Este es un triángulo. Ahora, ya lo viste. Listo. Arriba le vas a poner la O. En el pico del triángulo, en, en este, yo me estoy imaginando un triángulo. Y si pones las manos estilo triángulo, Hacia arriba acá, subes las manos, los brazos, y, y juntas las palmas de las manos. Entonces, ya formaste un triángulo con tus manos. O sea, eh, lo, lo voy a poner acá, digámoslo así. Eh, aquí arriba tengo ya el triángulo, tengo las manos juntas, y ya formé un triángulo. Listo. Si tú te imaginas ese triángulo, en la parte de arriba, a, a, en tu ojo cuántico, pones la O, observación. Yo voy a observar. Y a tu lado derecho, en tu brazo derecho, vas a poner tu futuro. Te vas a poner de 10 años. Entonces, mi hijo que tiene 25, se va a poner de 35. Tú que tienes 42, te vas a poner de 52. Tú que tienes eh, 33, te vas a poner de 43. Inmediatamente se activa el ojo cuántico, el ojo de la imaginación, el ojo de la visualización, el ojo que ve esa mujer o ese hombre que está en el futuro inmediatamente esta persona va a cambiar su perspectiva que tiene hoy y cada uno de ustedes yo tengo 51 me pongo 61 wow maravilloso ¿cómo te ves de 61 años? entonces observo en el triángulo en la parte de arriba y voy a mi derecha, en este caso, para el cuaderno, voy a la imagen y voy a la acción. Esta es la técnica i -A -O. sí Entonces, voy a mi derecha en el cuaderno y me veo de 65 años. Y me gustaría que este ejercicio lo hicieras con tu familia, con tu esposo con tu esposo, con tus hijos, con tu hermana, con tu mamá, con el que quieras. Me encantaría que lo hicieras. Sí, voy a visualizar mi vida en 10 años. Exactamente, Raisa. Entonces, vamos a ir al futuro. Yo voy a dar mi ejemplo, obviamente. Mira, yo cierro los ojos y yo estoy viendo un triángulo con mi mano la tengo acá, la junto acá, y acá hay un ojo que nada, que tú no ves lo que yo estoy viendo pero que sí te lo puedo describir, yo sí te puedo describir la imagen mía de 65 años entonces voy al futuro y veo esa mujer y tú le dices a tu hijo ¿cómo te ves hijo mío? con cariño y con amor con ternura, con suavidad. ¡Deje de estar desesperada! No, no, no, no, no. Ya, tranquila. Amor mío, vida mía, ¿cómo te ves de 10 años? Y yo te aseguro que tu hijo va a contestar. Y Raisa en este momento nos está contestando y nos está diciendo, me veo alegre, me veo dinámica, me veo exitosa. Me veo con más conferencias por todo el mundo como la doctora conciencia. Esa mujer ya existe en el futuro, ya existe. Antes de que tú nacieras, yo ya te había escogido a ti. Ya tú existes, lo que pasa es que en este mundo terrenal no lo vemos. Porque aquí en esta tierra tenemos que bajar la información. Pero si tú es, si está en tu ojo cuántico, en tu visualización, está en tu mente, es porque ese es tu objetivo, ese es tu destino. Entonces la O es objetivo, es O observación es ojo cuántico y en lugar de estar aquí peleando aquí abajo peleando, rejunjuniando alegando con mi hijo porque no pierde el tiempo y mi esposo acostado viendo Netflix y qué ignorancia y el otro viendo TikTok y, y perdiendo tiempo eh, eh, en, en lugar de pelear, más bien venga, hagamos este ejercicio. Más bien vamos a hacerlo. Ok. Entonces, ¿cómo me veo eh, eh, en Raiza? Voy a escribir lo que tú escribiste. Entonces, Raiza, para los que están en Instagram, Raiza está en Facebook y estoy mirando para donde escribió Raiza y voy a hablar para, para Instagram. Entonces dice, me veo alegre. Me veo uh, dinámica. Me veo exitosa. Me veo trabajando con mis conferencias. Como conferencista se ve Raiza. Y ella quiere viajar por todo el mundo como la doctora conciencia. Me gustaría que me siguieran escribiendo, por favor. Gracias, Raiza, eh, con, este, con este comentario que acabas de, de, de escribir. Eh, entonces, ¿qué preguntas debo de hacerle a mi familia, a mi hijo, para poder identificar por qué pierde el tiempo? ¿Cómo te ves en el futuro? Esa pregunta es súper poderosa. Entonces, mira... Que en esta, pre, con esta, nada más con esta mera pregunta, acabamos de activar el ojo cuántico hacia el futuro y podemos activar una parte de nosotros que es la imaginación. Imaginación. Entonces, la I es imaginación. Cuando tú imaginas una una una cuando tú imaginas algo cuando tú tienes ya una imagen tuya ahí hay una ley y es la ley es la ley de la correspondencia y entonces ahí me imagino exitosa me imagino trabajando como conferencista, entonces tú activaste esa imagen y serás hecha a imagen y semejanza de Dios, porque si en tu mente está esa mujer, es porque tú tienes todas las capacidades para serlo. Entonces mira que yo ya no te estoy diciendo que no pierdas el tiempo, yo ya te estoy diciendo, mujer, entonces, ahora te pregunto, ¿crees que existe el futuro? Hijo mío, ¿crees que existe el futuro? Adivine qué me va a responder mi hijo. Y te pregunto a ti, ¿crees que existe el futuro? ¿Y sabes qué me vas a decir? Sí, Marimelda, sí existe, porque ya me vi en el futuro de 55 años. Ya me vi, me vi alegre, dinámica, trabajadora, conferencista, me vi exitosa. Sí, sí creo en el futuro. Entonces, si la persona si cree en el futuro y acepta la realidad que tiene ahora, tiene 25 el muchacho, pero en el futuro se va a ver de 35. ¿Crees que cambia su percepción? ¿Crees que empieza a valorar el tiempo? ¿Crees que podrías hacer parar a ese muchacho y que dejara de estar jugando playstation que para ti está perdiendo el tiempo, pero él está disfrutando el momento? ¿Crees que cambiaría la percepción? Sí, sí cambia la percepción de tu hijo y cambia muchísimo. Entonces, la pregunta, ¿crees ¿Qué crees del tiempo? Y adivina qué te va a decir tu hijo. Me gustaría que, que le hicieras la pregunta y que me contaras después. Marimelda, hice el ejercicio que me dijiste. y Hice las tres preguntas. ¿Y cuáles son las tres preguntas, Marimelda? Son estas. Hijo mío, esposo mío, bien tiernas, bien hermosas. Amor mío, fui al futuro. Hice un viaje al futuro. Me vi y le cuentas cómo te viste. Y, y, y, y, y yo fui al futuro y me vi tan alegre, me vi tan exitosa que vengo del futuro a darte esta buena noticia. Y me gustaría que en el futuro me acompañaras qué belleza de mujer, como habla de bonito, que es esa, que es esa mujer, ya no es la vieja chancluda que, que alega, no, ya es la vieja hermosa, divina, preciosa, que fue al futuro y regresó aquí ahora a contar una historia de cómo crear un futuro maravilloso. A los 18 años de mi hija mayor, yo le hice esta pregunta y se vio graduada de periodismo y rodeada del mundo artístico. Y así ha sido. Hoy en día, antes de 10 años, ya se graduó de periodismo y en comunicación. Y hace muchos videos musicales para artistas y cantantes. Si ves la trascendencia que tienen estas preguntas, son preguntas poderosas. Son preguntas que, es que el poder está en la pregunta. Entonces, fíjate, eso es un testimonio de vida, es un testimonio de que sí funciona hacer estas preguntas. Entonces, me dice por acá, Marimelda, me vuelve a repetir las tres preguntas, si ya te las voy a dictar, escribe, mientras que... Tomas el lapicero. Listo, te voy a dictar las tres preguntas. ¿Qué crees del tiempo? Segundo, ¿crees que existe el futuro? Y tercero, ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en 10 años? Con esas tres preguntas, invitas también a tu hijo que active el ojo cuántico, que, que active el ojo que todo lo ve y que puede viajar, a nivel cuántico y que puede ir y mirar, ¿crees que existe el futuro? ¿Crees que crees del tiempo? Gracias, Raiza. ¿Y cómo te ves en 10 años? Y por favor, aquí en Instagram, eh, si me las puedes escribir esas tres preguntas, si eres tan amable, mmm, te lo agradecería mucho. Yo sé que hablo muy rápido y yo sé que tú estás escribiendo y a la vez me eh, estás escuchando y dices, esta Marimelda me va a enloquecer. Te la voy a volver a repetir para que en Instagram necesito verlas acá en Instagram también. Gracias Raiza por escribirlas en, en Facebook. Vamos a, a, a, a poner estas tres preguntas acá en Instagram. Dice, ¿qué crees del tiempo ¿Crees que existe el futuro? ¿Y cómo te ves en 10 años? Con esas tres preguntas vas a activar tu ojo cuántico. Vas a activar tu ojo de observadora. Vas a activar tu visualización. Y vas a ir a ese futuro y vas a tomar una imagen de cómo en ese futuro ahora vas a venir al presente aquí y ahora a la parte de la exactamente gracias, gracias Vale entonces luego venimos en este plano terrenal que es aquí en, la, en el piso del, del triángulo y vamos a aterrizar entonces vamos a aterrizar, vamos a prestar atención, vamos a actuar ahora, aquí para los que están en, en, en Facebook, vamos la... Vamos a actuar, vamos a accionar, vamos a prestar atención ahora. Y entonces tu hijo, tu esposo, dice, Ay, mi amor, yo te vi en mis sueños. Ay, vida mía, yo te vi canoso. Oh, amor mío, y yo te vi con más arrugas en la cara cuando los ojos nos pesen cuando las rodillas nos duelan, cuando, pero te tengo a ti, ¡Ah, ¡qué emoción! Entonces estamos armando una vejez con el esposo, es que es tan bonito, es que es tan lindo, hacer ese ejercicio, ¿cómo, me, cómo te ves con tu esposo?, y te aseguro que tu esposo va a decir, ¡Uy, sí, yo te vi, raiza, yo te vi, yo te vi en mis sueños! Y por eso te elegí a ti. Porque primero fuimos al futuro, nos vimos, y luego vinimos aquí ahora a actuar. Y por eso contraje matrimonio contigo. Y por eso me acosté contigo. Y por eso tuve sexo contigo. Y pude quedar en embarazo de un hijo maravilloso. Y por eso esa familia está formada. No necesariamente tiene que ser eh, hijos, eh, familia. No, cada uno, hay otros que no se ven con hijos. Hay otros que dicen, no, yo fui, me vi, pero no tengo no quiero tener familia. En fin, cada uno dirá lo que quiera. Pero en mi caso, pues, yo vi a mi esposo y, y, y estoy con mi esposo hace 10 años, sí. Entonces, vamos a ir cerrando tema. Vengo aquí ahora, ¿y qué crees que va a pasar con tu hijo? ¿Crees que va a seguir perdiendo el tiempo? No. No va a seguir perdiendo el tiempo, te lo aseguro. De eso yo te doy fe. De eso yo estoy completamente segura que ni tu hijo, ni tu familia, ni tu esposo, ni nadie que escuchó, el que, te, que tenga oídos, que oiga, y el que tenga ojos, que vea. Pero yo ya fui al futuro y me vi. Ahora toca tomar acción, pero que todas mis acciones estén aquí, que me lleven a este futuro. Por eso es que es este triángulo. Porque en el triángulo no me puedo salir y tiene una dirección, tiene un fin, tiene un camino. Y me voy a observar todo el tiempo si todas mis acciones están en coherencia con mi imagen y soy creada a imagen y semejanza. ¿Les queda claro? Me lo vi, yo lo estoy viendo. Ya lo vi. ¡Ya lo vi! Es que lo estoy viendo, es que me quedó claro, es que tengo este triángulo activado. Y cierro los ojos y veo una luz inmensa, divina, preciosa. Y puedo verme, y creo, creo, creo en el futuro, creo. Yo sé que el futuro sí existe, y resulta que el futuro lo creo hoy. Entonces... Tengo que creer y tengo que crear. Que son dos palabras claves. Aplico la técnica CC. Ay, no, Marimelda, usted sí es la chica de las técnicas. Claro, mi amor, yo soy la chica de las técnicas. Aplico la técnica I. <ríe> I-A-O. Y aplico la técnica C C. de ¿cuál es la técnica? CC, la técnica es cree o y cree. Creer y crear. Porque yo necesito, para crear, tú tienes que creer. Porque si tú no crees que viste algo en el futuro, si no crees en esa imagen que viste, ¿Cómo vas a crear ahora? ¿Cómo vas a actuar ahora? Es muy difícil. Entonces tenemos que trabajar en la ley de la creencia. Y si tú crees que esa imagen Puede hacerse realidad. Aquí y ahora vas a tomar las acciones necesarias para que tú puedas realizar. Y a Dios que dejó de perder tiempo. Hubo un antes y un después de esta clase. Pero era importante que te desesperaras de ver a tu familia perder el tiempo para poder cambiar este programa. Porque si tú no me cuentas que eso era para ti un obstáculo y que eso para ti era un problema y que era una creencia que tenías muy arraigada entonces no podríamos hacer este taller hoy esa parte te queda clara listo, bueno, muchas gracias me encantó, gracias Raiza, por, por ese ejercicio tan maravilloso que acabas de hacer por el testimonio que nos cuentas de tu hijo y gracias Valeria también por escribirnos esas tres Preguntas eh, que debes de hacerle a tu familia para detectar por qué razón pierden el tiempo. Muchas gracias. Uh, me dice por acá un resumencito pequeño para, para el, el video. Listo. ¿Qué preguntas debes de hacer para detectar por qué tu familia pierde el tiempo? Esas tres preguntas son: ¿Qué crees del tiempo? ¿Crees que existe el futuro? ¿Y cómo te ves en 10 años? ¿Listo? Bueno, chao. Oh, eh, Raiza, Por acá me están preguntando. ¿Cómo te...? Y el triángulo a la izquierda es A. Le ponen la letra A. A, ah, y a la derecha la letra I, y en la parte de arriba O, observación. Esa es la técnica IAO que nosotras estamos utilizando aquí en la escuela cuántica mía para materializar el mejor futuro que podemos imaginar y crear. Bueno, chao, listo, gracias mi muñeca linda, gracias Raiza por hacer el ejercicio con nosotras, chao.